Bienvenida a nuestro canal Salud y Belleza, donde encontrarás todo lo referente al cuidado de nuestro cuerpo, y por supuesto, nuestra mente. También encontrarás consejos, anécdotas, testimonios y recomendaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, para que Youtube te avise cada vez que subamos un video. El tema que cubriremos en esta oportunidad tiene que ver con los tres remedios naturales para eliminar la caspa. ¿Tienes caspa? Es un problema muy habitual y molesto. Por ello, te proponemos tres remedios caseros con ingredientes naturales para combatirla de forma eficaz sin dañar el cabello. La caspa es uno de los problemas estéticos más comunes. Se caracteriza por una descamación del cuero cabelludo a causa de bacterias y hongos que crecen en el mismo. La proliferación de estas bacterias suele deberse a un uso diario de champú o un exceso de cantidad que asfixia las células sanas del pelo, aunque también puede deberse a problemas hormonales o alimenticios. Puede llegar a causar problemas de autoestima o complejos en las personas que lo sufren. Además, muchas veces, los champús o productos específicos para la caspa no dan los resultados esperados. Desde nuestro canal, os damos tres remedios caseros para combatir la caspa. Así, conseguirás erradicar el problema de raíz sin la utilización de químicos que puedan dañar el cabello. Remedio número 1. Aceite de oliva. La sequedad es una de las causas principales de la caspa. El aceite de oliva se ha usado desde hace muchos años como remedio natural para combatirla, Tan solo tienes que frotar el cabello con unas gotas de aceite. Con un poco es suficiente. Una cantidad excesiva puede llegar a engrasar el cabello. Deja actuar toda la noche y lávate el pelo a la mañana siguiente. Verás cómo notas la mejoría. Remedio número 2. Vinagre blanco. Es uno de los remedios más efectivos contra la caspa, ya que ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo controlando la descamación. Se recomienda aplicarlo de la siguiente forma para obtener los mejores resultados. Lava el cabello con una mezcla que lleve una parte de vinagre blanco y tres de agua. Masajea con las yemas de los dedos realizando movimientos circulares por todo el cuero cabelludo. Si en un par de semanas la caspa no remite, aplica la mezcla directamente sobre el cuero cabelludo y deja actuar toda la noche. A la mañana siguiente, lávate el pelo con el champú que utilices habitualmente. Recuerda que el champú y todo tipo de productos que utilices para el cabello deben ser lo más naturales posibles, sin químicos ni sustancias tóxicas.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 Es por ello que es uno de los ingredientes más empleados en productos de cosmética. Sus propiedades antibacterianas ayudan a controlar la caspa y tratar la seborrea. Aplica el jugo de aloe vera directamente sobre el cuero cabelludo. Masajea y deja actuar durante unos minutos para que se absorba. Después, enjuaga con agua tibia y lava con un champú suave. En la descripción te dejamos un enlace para que lo visites en caso que no logres eliminar la caspa. Guau, oh, oh, oh, tú llegaste hasta el final de este video. Tú eres una persona maravillosa. Puedes hacernos un favor, suscribirte y activar la campanita al menos. Sería muy apreciado por nosotros. También si te es posible dar me gusta, comentar y compartir. Gracias eres el mejor. Que Dios te bendiga por siempre.